Muchachos, es el papa, es argentino, todo bien, pero mídanse con los reclamos. Yo pido acceder a mi casa, yo pido bajar esa panza, yo quiero un trabajo real, a mí dame un plan trabajar, yo quiero a Messi en el bomba, yo pido <risa> empurezca narcona, el mal llegue a chacras de coña, y el chicle venga con la coña. Ferne de las eras, los sueldos a diputados Queremos morguitas pagados Mayor inversión en salud Mi sueldo en dólares en blue